En Gualañé 2013, el desfile de honor en homenaje a nuestra patria. Inicia este desfile el cuerpo de bomberos Gualañé, que fue apuntado el 27 de noviembre de 1966, planteándose en aquella oportunidad como un único objetivo el salvar vidas y bienes en cualquier tipo de emergencia. En la actualidad, la institución cuenta con 37 voluntarios en la compañía de Gualañé y 25 voluntarios en la compañía La Huerta además cuenta con dos carros bomba en muy buen estado un carro de rescate semi nuevo y un furgón de rescate lo que se complementa con una gran cantidad de material menor como equipos de respiración autónoma, equipos de esterilización y también material de rescate compresor, generadores, motobombas, motosierra ...equipos de protección personal para voluntarios, entre otros. Hoy, el Cuerpo de Bomberos de la Comuna de Bolañé... ...cuenta con Guardia de Emergencia las 24 horas del día... ...para poder cumplir satisfactoriamente su cometido. Su cometido, por supuesto, acudir a colaborar en emergencias... ...como incendios o accidentes de tránsito en la comuna... ...o donde la situación lo requiera... Hoy desfilan ante las autoridades y ante el público asistente la primera y segunda compañía del cuerpo de bomberos para allá. Toma parte en este desfile La Sala Cuna y Jardín Infantil castillito de Sueños Nuestra comuna de Bolañí Se preocupa de que a temprana edad los niños Ya puedan tener el cuidado y la promoción Para dar los primeros pasos en la educación Esa educación que va a formar a grandes personas va a ser más grande a nuestra comuna. Tomando parte en este desfile, la sala cuna y jardín infantil Castillito de Sueños de Gualañé. Son los más pequeños a quienes desde ya las FIAS les están inculcando ese sentido de patriotismo y cariño por nuestra nación. Hoy estos pequeños, impecablemente uniformados, están tomando parte en este acto oficial y desfile en homenaje a nuestra nación. Saludamos también la presencia del jardín infantil Capullito de Esperanza, del sector Porvenir. El Jardín Infantil lleva el nombre Capullito de Esperanza. Está ubicado en el sector Porvenir y dicha denominación fue creada por los padres empoderados del establecimiento. Este se encuentra a cargo desde sus inicios de la directora, la educadora Iris López Ávila.